Y lo estamos, estamos limpiando, o puede ser también en el estado de ¿no? se puede haber afectado, pero se puede ver más o menos la diferencia. En claro, el son en el dos, y, dos azulejos. Claro, ¿no? es como cuando tu piso se rompe un mes y lo reemplazas, pero quizás lo ha reemplazado con otra de otra menor calidad, quizás, ¿no? para poder solamente reparar en ese momento. O sea, no, son... que son de dos tiempos diferentes. Exacto, es lo que podemos apesar, ¿no? Yeah. Pero puede ser otra cosa también, que quizás acá le cayó el sol. Más humedad Exacto. de repente. Claro, el no, sol no, humedad. más agua. ¿no? Uh -huh. Bueno, y esto es parte de un fragmento de piso, ¿no? Porque está acá el ladrillo pastelero uh -huh. y el azulejo está pegado, ¿no? que ha salido con todo el bloque. Todos son del, de allá, del, de la, proceden de esta parte. Sí, todos son de la parte del piso de azulejos, ¿no? Donde uh -huh. se encontró. Hay diferentes tipos de azulejos, unos que son para el piso y otros que son exclusivamente para la pared. Por ejemplo, estos son de la pared, estos son más larguito. Estos son como el piso, el mismo diseño que está acá. Él este es un esquinero. ¿no? Este este me gustó mucho. Este es un esquinero, ¿no? De la pared, ¿no? Sí, este también es esquinero. Oh. Muchas gracias.